Primero de enero del año 2021 blog número 3 Oficialmente 2021 El primer mate en el 2021 La verdad es que estamos muy muy contentos con el resultado de los vlog. Nunca pensábamos que iban a llegar a dos personas porque dijimos, bueno, un blog diario, vamos a ver qué sale y estamos muy contentos muy, con las respuestas que nos dejan, eh, con las pistas que tiene. Sí, con la devolución, con las sugerencias que nos dieron. Es como algo completamente diferente a lo que solíamos hacer, siempre era o una salida o algo de la traffic, entonces como que ya estaba más estructurado y esto es como por ahí mostrarles la parte del día que, que nos gusta o de lo que estamos haciendo y la devolución que hay de eso está súper buena también Así que es estamos contentos. muy difícil, muy difícil grabar, y editar, grabar, y, muy difícil y mantener pero, la constancia que decíamos también en el video acá anterior estamos. pero acá estamos, primero de enero, primer video del año, nada mal vamos a dejar unas tomas anteriores que hicimos ayer y antes de ayer que hubieron acontecimientos muy importantes, estuvimos haciendo burritos y bueno, Rufina tuvo un cambio de look para los que la conocen, Rufina es súper peluda, no es que estaba gordita, muchos nos decían que estaba grandota, pero Era no, puro es puro pelo. pelo, es puro, puro pelo. Y en el invierno le dejamos el pelo porque hace mucho, mucho frío acá en Ushuaia, y durante el verano, como se mete en el agua, ya hay muchos cadillos y todo eso, la rapamos y ella está como mucho más cómoda más en Más liviana y además más fresca. Así que miren estas imágenes de Rufina, un antes y un después. Hoy es un día súper súper especial porque nos dieron finalmente el turno para la RTO nos dijeron que el 6 de enero tenemos que ir muy muy tempranito en la mañana ahora estoy yendo a buscar un Orin eh, que es como una gomita para una de las mangueras que es por donde creemos que está perdiendo aceite en la traffic hoy fue a darla al mecánico, ya arregló algo estamos muy entusiasmados y muy manijas con eso vamos a ver si los chicos de Rombo tienen la gomita no sé ustedes qué hacen para Año Nuevo, pero el 2020 nos enseñó muchísimo a nosotros a pesar de ser un año súper difícil. Nosotros decidimos pasar Año Nuevo junto a la familia, otros años por ahí vamos de fiestas, nos juntamos con nuestros amigos, pero este año particularmente que tanto nos enseñó decidimos pasarlo con nuestro... Sí, fue una noche familia. más tranquila, hicimos ahí un crossover de familias. fue mi viejo para la casa de los papás de Sophie, comemos todos juntos, nos quedamos hasta tarde, comiendo un montón como corresponde y ahora vamos a hacer lo que corresponde hacer el día después de Navidad y Año Nuevo que es comer la comida recalentada del día anterior. El papá de Sophie hizo un asado ayer a la noche y nosotros teníamos también unos choris veganos y unas cositas veganas así que vamos a ir para allá a comer. Ya comimos, ya hicimos la digestión y nos vinimos para la zona de Playa Larga con la idea de avistar aves y sacar un par de fotitos. La dejamos a Rufina en casa porque la idea es poder ver aves tranquilos y que la perra tampoco se vuelva loca. Así que vamos a ver qué sale. Al final el día se puso increíble Así que nos vinimos a un pastito A tomar un poco de solcito Hermoso, el primer sol del 2021 No hay absolutamente nadie, hay un muy lindo reparo Vamos a tomar un poquito de vitamina D. Es súper súper raro que en un sueño esté así, tenemos unos pocos días como este en el año, así que está bueno salir y disfrutarlo. Hay unas nubes negras re re zarpadas del otro lado justo de donde estamos ahora, pero hay un calorcito, un viento norte que es completamente atípico. Súper súper felices de haber tomado la decisión de salir un ratito porque la pegamos. ¿Qué vas a hacer? Me voy a meter a nadar al canal. Porque hace calor, debe ser como 18 no, grados ahora. Entero, ¿o estás todo, seguro? todo, todo. Me voy a sacar el pantalón igual. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí, segurísimo. Porque este 2021 va a empezar súper bien. Ay, no. tan fría solo que estaba ¿De muy decirle eso a tocar en el dios, vamos a hablarlo, <risa> para vean la reacción corriendo <risa> como avestruz. es que yo pensé que estaba más alta la marea entonces corría corría corría y nunca me metía y ahí sí se me enfriaron un poquito dije ya fue me tiró porque no queda otra si bien el día sigue lindo y pareciera que las zonas de luz y sol van a seguir Vamos a pegar la bota para casa porque estar mucho tiempo bajo el sol es malísimo. Más acá que es donde tenemos el agujero en la capa de ozono más grande en todo el país. Eso lo vamos a explicar el porqué en otro video. Así que nos vamos a ir a casita y a poner un poquito de poz solar también que es súper importante.